Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas conectar con esa energía, con esa magia, con esa luz, con esa conciencia divina que reside en tu interior. Eres un ser de luz, eres todas esas conexiones, toda esa esencia divina y este programa es un recordatorio para ti, es algo que tú eres, es conectar con esa esencia divina y gracias, gracias a todos los que el día de hoy se están conectando, ya saben que este programa se hace de corazones, eh, por favor envíame muchos miles de corazones, lluvia de corazones durante todo el programa, todo el programa puedes estar enviando corazones, puedes estar enviando stickers de corazones también, eso es maravilloso y saber que estás conectada, saber que me estás escuchando, saber que estás interactuando en este programa es fundamental para mí y para las personas que también eh, ven este programa diferido, que lo ven después no importa, dejen sus comentarios también, eh, yo sé y me llegan muchos comentarios de personas que lo ven después, me dicen el horario que tú tienes no puedo, pero yo lo veo después y me encanta escucharte, entonces gracias también por eso y entonces por favor sigue mandando corazones y para los que ven el canal de YouTube también por favor dejen ahí sus comentarios y sus corazones eh, para todas las personas que es, Ven el programa en, a través del canal de YouTube que se llama Margarita Mercado. Y bueno, pues me presento. Yo soy Margarita Mercado. Y te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, así lo encuentras Margarita Mercado en Instagram, en Facebook eh, y el canal de YouTube. Por favor que ya cada vez va creciendo esa comunidad de Almas en Conciencia. También aquí en Almas en Conciencia no se te olvide eh, suscribirte, activar la campanita para que te recuerde a qué hora empiezo. Como has visto en mis programas de pronto no tengo un horario en específico eh, por algunas situaciones que se atraviesan eh, antes de poder realizar el programa pero qué bueno que ya estamos reunidas reunidos aquí eh, para poder hacer este programa y agradezco agradezco siempre su paciencia eh, su fidelidad a este programa muchísimas gracias de verdad y bueno pues recuerden por favor seguirme regalando corazones seguir compartiendo este programa que pues realmente este programa lo crean ustedes gracias gracias de verdad a todas las personas que me recomiendan en sesiones en terapias eh, que me recomiendan para que el curso de milagros, eh, que ahorita que es el que está en puerta, eh, que si tú eh, deseas tomar una herramienta que te ayude a construir una nueva percepción, que te ayude a experimentar estos estados de conciencia o esta transformación, un curso de milagros es para ti. Si tú requieres una nueva señal del universo, si requieres hacer ese cambio, esa transformación, únicamente requieres el compromiso contigo misma, contigo mismo para poderlo hacer y un curso de milagros va a ser esa herramienta así, mira, que va a surgir como la mantequilla para que puedas comenzar a observar todos esos cambios internos, a aprenderte a escuchar, a soltar y liberar situaciones que pues, ya vienen de un pasado y que a través del curso de milagros te va a enseñar a seguirlo soltando 365 lecciones una cada día que tienes que ser constante en estar haciendo tus lecciones en retomarlas escucharlas es la disciplina y la constancia lo que hacen muchas de las transformaciones que se requieren a nivel espiritual y también eh, bueno pues ya inicia el siguiente martes ya, o sea, todavía puedes inscribirte el siguiente martes. Ya está, eh, para que tú puedas inscribirte al curso de milagros. Envíame WhatsApp al 55 36 97 78 19. 55 36 97 78 19 para que puedas tomar. Este curso o alguna sesión, alguna terapia conmigo. Eh, recuerda que eh, si estás en alguna otra parte de la República, añádele el más 52, el símbolo más 52 55 36 97 78 19. Eh, fuera de las de la República, igual lo mismo, es el más 52. Eh, es la clavelada, y pues mi celular es el 55 36 97 78 19. Por ahí ya queda eh, grabadito para todos ustedes cuando ustedes lo requieran. Y bueno, pues ya saben, vamos a iniciar con con con nuestros ángeles de este día. Vamos a ver qué ángel nos está acompañando en este día. Ya tiene rato que no se los daba porque mi libro por ahí andaba guardado, lo guardé, y entonces ya cada que iniciar el programa ya me queda muy lejos para poderlo eh, agarrar pero aquí está de nuevo y bueno pues justo vamos iniciando este con hecamia hoy inicia hecamia es del 7 al 11 es eh, un querubín que es el número 16 vamos a ver quién qué significa este ángel para nosotros y ahorita vamos a hablar sobre el subconsciente les traigo material bien bueno Bien, bien, bueno, van a ver, les va a encantar. Y bueno, pues miren, eh, como les había dicho, es el número 16 que se llama Jekamiak, Significa Dios que rige el universo. La esencia que aporta es lealtad. Las personas nacidas bajo su influencia, puesto que Jekamiak otorga la esencia de la lealtad, las personas influidas por Jekamiak son personas leales, nobles y fieles a su palabra. Es un ángel útil para cuantos puedan tener trato con personas desleales o traidoras, de ahí que sea un ángel propio de dignatarios, pues protege contra la traición y rebeldía, facilita el favor de las personas de elevada posición. Y lo que nos otorga es solicitar la protección de los altos mandatarios, encontrar favor en las personas de elevada posición y conquista de la lealtad, vencer a los enemigos y protege frente a las acechanzas de los rebeldes, sediciosos y traidores. La propuesta personal que nos trae este ángel es cristalizar los valores más elevados. Esto es lo que eh, trae Gekamiak y bueno, pues los nacidos bajo él eh, son ante todo personas leales y nobles. Así que si sí, dentro de estos días del 7 al 11 cumples años, este es tu ángel por correspondencia. Bueno, bueno, pues aquí está este ángel y que bueno, pues podemos... Eh, Realmente descubrir nuestros valores, cuál es ese valor fundamental en ti. Y eso también, eh, bueno, pues te ayuda a conseguir tu propósito, tu propio propósito. Bueno, pues ahora sí voy a dar acá saludos a las personas que ya se están integrando. Por favor, sigue compartiendo. Eh, y voy a, voy a saludar, vamos a ver por acá, a Luz Estrada, Viri de Luna Romo, Luz Vargas, Olga Domínguez, Leslie Marín. Robuchona, buenas tardes. Eh, Janile Esther Suárez, Cervantes, Lourdes Vargas Jiménez, Alma Hernández, Leslie Marín, Elizabeth Almanza, eh, Luti Delmont, bienvenida, Lorena del Ángel, Omar Cifuentes, un abrazo. Eh, Diana Rodríguez, Claudia Reyes, bienvenidas y bienvenidos. Y María Can Castilla, bienvenida. Y bueno, pues ahora sí. Ahora sí, vamos a ver de qué trata, de qué trata esto que les puse, que es señales, señales del subconsciente. Vamos a aprender que a todos se nos dan. Son señales que normalmente aparecen en nuestra vida y que eh, de pronto no, no sabemos a ciencia cierta el significado de para qué o por qué se está presentando esa situación y eh, no sabemos cómo interpretarla y que finalmente tal vez después de que pasa el evento, entonces dices, ah, por eso pasó o simplemente pasó de noche en tu vida y ya no le pusiste como tanta atención y realmente eh, pues había un mensaje detrás de lo que sucedió. Y entonces vamos a ver qué hay detrás de esas señales. ¿Te ha pasado que se rompe la vela, que se rompe el, valo, el vaso de la vela? ¿Te ha pasado que se pierde tu cartera? Te ha pasado eh, que se pierde información del celular, te roban el celular, te ha pasado eh, que dices, ay, este, no me vaya a caer este, eh, con estos zapatos y finalmente eh, caminas y pum, te resbalas. Te ha pasado eh, que dices, ay, no sé, me puse esto y como que siento que a lo mejor... Este, se puede romper o como que no es lo ideal para ponérmelo, eh, pero pues me lo pongo. Eh, ese tipo de cositas, vivencias, pensamientos, sentimientos, emociones que van pasando y que de pronto sí y no sentimos que es una señal o dudamos o, o tenemos un sueño, un sueño en donde a lo mejor aparece un ser querido. Eh, tenemos así como un destello como que de algo que sucedió y de pronto no, no sabemos uh, cómo interpretarlo y que no sabemos en realidad qué es lo que está sucediendo bueno pues esas y varias y que seguramente se han presentado muchas muy diferentes en tu vida son señal de tu subconsciente la mente, nuestra mente como tal, la mente consciente Puede mentir, puede darte una interpretación, puede decirte, justificarse, puede decir, ah, bueno, pues es que pues es que está el vaso este, mal puesto, el cambio de temperatura, demasiado calor, este, es que también dejaste la cartera en donde no, o sea, cómo se te ocurre dejarla ahí, este en tu escritorio, de tu trabajo, o sea, vamos viendo diferentes situaciones que nosotros no las interpretamos como tal, como, como señales, ¿no? O sea, le estamos dando con nuestra mente una razón de ser y estamos justificando lo que está pasando. Pero nuestro subconsciente sí que lo sabe, sí lo sabe, sí sabe para qué y por qué estamos viviendo cierta situación, cierta enfermedad, cierta situación económica, eh, cierta situación en el amor, o sea, sí hay un significado detrás de lo que estás viviendo, porque tu subconsciente sí tiene la respuesta, él sí sabe lo que estás viviendo cuando se reventa la vela, cuando se rompe el florero, cuando se rompe el plato, cuando se rompe el vaso, cuando se poncha la llanta, cuando el auto se descompone. O sea, hay mucho simbolismo detrás de nuestro mundo normal, cotidiano, que se, no sé, de pronto que este, encontramos ese pajarito que entra a la casa, eh, y bueno, ahorita estoy así como recordando poco a poco señales que, que han surgido y que me han pasado. Y si tú tienes algunas, por favor, véanlas escribiendo aquí. véme escribiendo eh, cuáles han sido a lo mejor algunas señales que tal vez ahorita se te vienen a la mente y que de pronto pues no son. Pero ahorita vamos a ver el significado de todo esto. Pero quiero que tú te vayas dando cuenta que muchas veces nosotros le damos esa lógica o ese significado a cierta situación sin embargo si sí hay algo que tu subconsciente te está tratando de avisar te está tratando de advertir te está tratando de que tomes una nueva interpretación de que hay un cambio de que hay una transformación de que hay algo que que tenemos que eh, tomarlo y saber que este mundo que vemos o sea nuestra 3d tiene una interpretación aún más profunda, que realmente si nosotros lo queremos ver como una sola interpretación, vamos a decir, ay, bueno, pues el vaso se rompió porque era demasiado calor con la vela, ¿no? Y si le vemos esa interpretación más profunda, podríamos decir que hay una señal detrás de esto que yo estoy viviendo y que tiene realmente un significado. El aroma y las fragancias eh, de nuestro de nuestras conexiones también tiene que ver, o sea ya hemos hablado de, de varias señales de cuando los ángeles están presentes, hay un video en específico que se llaman 10 señales de los ángeles y ese lo vas a encontrar en mi canal de YouTube y ahí lo puedes buscar y bueno pues ahí vas a tener esa señal, pero aquí vamos a hablar sobre el subconsciente, pero quiero mencionarlos eh, un poco porque sí tiene que ver porque todo está conectado, nada está fuera de sí y Sí, eh, últimamente me estado durmiendo mucho con la película de Kung Fu Panda y ahí dice este, los hablan sobre este, los errores no existen, eh, las coincidencias no existen, todo, todo está conectado y todo tiene una razón de ser y que muchas veces nosotros huimos de lo que nosotros no queremos ver y, y eso es lo que dice el maestro, ¿no? que huimos de, de lo que no queremos y en este huir eh, de estas señales es cuando más se presentan y es a lo que nosotros tenemos que darle foco para poderlo transformar. Normalmente lo hacemos por miedo. Nuestro miedo más profundo es decir, ay no, qué miedo el saber, el significado, qué miedo eh, lo que va a pasar, qué miedo a esto que se acerca, qué miedo a esto, no quiero saberlo y lo congelamos y no estamos como tan conscientes, tan presentes en, poder interpretar, en poderlo interpretar. Pasar esa barrera del miedo te va a ayudar mucho a que puedas realmente eh, tomar la comprensión de lo que tú requieres transformar en tu vida. Cuando hacemos consciente este miedo, eh, podemos atravesar y poder tener la interpretación de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente siempre, siempre va a hablar a través de símbolos. Se comunica con nosotros a través de símbolos. El perder información, eh, el perder el celular, el que se rompa el vaso, que se ponche la llanta. Esto es algo muy simbólico. No te va a hablar con palabras no va a expresar palabras tu subconsciente, pero sí que van a pasar cosas que son bastante simbólicas en tu día y que vas a decir, ¿este animal por qué entró a mi casa? ¿Este pajarito por qué entró? Y ahí es en donde nosotros tenemos que comenzar a entender esos símbolos que se están tratando de comunicar con nosotros y que nos están tratando de hacernos ver eh, todo lo que está ahí y que no habíamos querido ver, no le habíamos puesto tanta atención, no había habido tanto foco y bueno, pues hay que poner empezar a, a poner atención en lo que nos está tratando de decir y que tiene mucho que ver con esta parte de miedos eh, que se están mostrando. Voy a leer aquí sus comentarios y a ver, vamos a ver qué nos van diciendo por acá. Dice... Eh, dice, hola Loli saludos y bendiciones para ti Viri de Luna Romo dice buenas tardes, Janil Esther dice cada sueño eh, que se me cae un diente, ahorita vamos a ver porque hay este, diferentes grados también de eh, interpretación para esto y vamos a irlos trabajando también y que para que lo vayamos haciendo consciente, pero sí hay muchas señales dentro de nuestros sueños y ahorita vamos a irlos desglosando porque sí tiene muchas interpretaciones eh, la parte de los sueños. Y vemos por acá a Georgina Ley... Leibana, bienvenida Este es primera vez que te leo por acá Georgina eh, Laura dice yo recordé varios eventos sobre esas señales donde estaba pensando sobre una situación y que eh, se quebró la pecera y se salió el agua, dice otros de mis vasos de las velas se rompían, dice los sueños que me avisaban que iba a pasar dice también los colibríes que pasaran frente a mí, las plumas en mi camino, los arcoíris. bueno esto ya es como señales, muy señales a y esas son pues las señales, ¿no? De que seres espirituales también están alrededor tuyo, dependiendo también de cómo intencionas tu mente y, y, y qué es lo que estás trabajando, qué es lo que estás pidiendo, porque eso también tiene que ver, tiene que ver si estás eh, respondiendo a estas señales de, del universo que, que se te están dando, pero también hay señales de tu subconsciente que es, requieren ser atendidos, que requieren ser trabajados, que es como esta señal y esta oportunidad de seguirte conociendo a ti misma, a ti mismo, porque las señales del subconsciente van a esas partes oscuras que no hemos visto, que no hemos querido ver, que que de pronto es lo que yo les decía, ese miedo profundo a poder saber que ahí hay, hay información que es importante, valiosa para mí, para que yo pueda trascender, para que yo pueda transmutar lo que estoy viviendo. Entonces, esas señales de nuestro subconsciente, o sea, fíjense cómo vamos viendo que hay distintos, tipos de señales y distintos tipos de grados y eh hay señales espirituales eh, que son las conexiones que nosotros tenemos con nuestros ángeles, maestros y guías y hay señales de nuestro subconsciente y que inclusive podemos decir señales de nuestro cuerpo, señales de nuestras emociones, señales también de nuestros pensamientos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las señales de nuestro subconsciente porque yo le puedo dar muchas justificaciones a lo que me está pasando, sin embargo, nuestro subconsciente que habla de manera simbólica nos está enviando señales de que ¿Hay un cambio? ¿Hay una transformación? ¿Hay algo que soltar? ¿Hay, eh, es momento de, de prepararnos a lo mejor para ese cierre de ciclo. Hay eh, momento de, a lo mejor de que eh, la relación se termina, de que nuestro trabajo se termina, que hay un cambio. Eh, y ya se van presentando estas señales, ya se van mostrando estas situaciones que nos están llevando a un cambio y que normalmente tratamos de huir y nos resistimos a quererlas vivir y que estamos en esa resistencia de no aceptar lo que nuestro subconsciente ya sabe, de lo que nuestro subconsciente se ha enterado y que tú en tu mente consciente te estás contando mentirotas para no vivirlo, para no aceptarlo para rechazarlo y decir, esto que me mandó, eh, esta pareja que me mandó el universo, eh, no era lo que yo pedí. No era lo que tú pediste. Y entonces, ¿qué fue lo que pediste? Y dices, no, pues es que yo pedí este, yo pedí lo otro, no sé qué. Y dices, y esto que me mandó, no era lo que yo pedí. ¿Mm? Y entonces, Vamos diciendo, es que no hice bien la petición. Ahí hay una señal de tu subconsciente. Y te dice, y eso lo apunté porque se me hizo súper padre. Y eh, esa señal de tu subconsciente es, es, espérame que aquí lo tengo apuntado porque esto se los preparé para que no se me fuera nada. Dice, tú no atraes lo que deseas, sino lo que crees que eres. Y esa es una señal de tu subconsciente. Es una señal diciéndote que estás atrayendo lo que tú crees que eres. Si tú crees que eres eso, entonces vas a atraer eso a tu vida. Y esa es una señal de tu subconsciente muy simbólica, atrayendo personas a tu alrededor y no nada más hablo de parejas, sino de amistades y de situaciones en donde tú creas la situación para ponerte y que ese miedo que tienes a ser rechazado, ser abandonado, ser traicionado, eh, vivir una injusticia, la vida te coloca ahí para que puedas atravesar ese miedo, para que lo puedas hacer consciente y que las señales, las señales que da tu subconsciente son todas esas situaciones que se dan alrededor. Que se rompe la vela, que se pierde la cartera, que este, a lo mejor ibas a ver a esa persona, ibas a ver a esa persona y se pierde la cartera. Ya no tienes eh, cómo gastar el dinero. Eh, a lo mejor estás terminando con una pareja y se pierde el celular y se pierden todas las fotos que tenías con esa persona. Muy simbólico, ¿no? Entonces... Son esas partes de nuestro subconsciente, es esa parte oscura dormida de nuestro ser que ahí está mandándonos constantemente información y es así como, imagínense que es como una onda eh, que constantemente está palpitando, así es enviando esta vibración, no de date cuenta que ahí está tu miedo al rechazo, al abandono, a la humillación, a la traición, a la injusticia. Y constantemente se está mandando ¿no? partes de las señales que normalmente la vida nos está poniendo y que nosotros no las queremos ver porque esta parte del subconsciente ah como duele y hay como cuando la despiertas y abres la caja de Pandora y dices qué salí para qué le moví y no debí de haberle movido y, y ya salió, ya salió, me explotó en la cara y ahora qué hago, no nos ha pasado. Les ha pasado porque, o sea, cuentan este, la vecina del primo de una amiga que también le ha pasado y que ha habido ciertas situaciones que a lo mejor no han querido ver, que se resisten y que dices no, no, no, por aquí no, pero sin embargo la vida siempre te lleva a cursar aquellas situaciones que has metido en cuestión de miedo y resistes para poderlas ver. Voy a seguir leyendo acá sus señales porque son bien importantes. Y dice dice hola eh, dice una vez entró un gato a, a la casa a este que dice blanco a la casa y bueno pues ahí las señales de los animales también es esa conciencia de que nosotros tenemos que tomar este simbolismo de los animales es qué energía porque acá lo apunté qué energía expide ese animal y eh, hay que ver cuáles son esas virtudes, hay que sacarle jugo a lo que nosotros estamos viendo. ¿Cuáles son las virtudes, por ejemplo, de los animales que yo estoy viendo? Una ocasión, una chica me mandó un mensaje para decirme que acababa de ver un ganso blanco que volaba justo a la altura de su auto. Iban volando y pareciera como que hasta la mirada se cruzó en ese momento y era una señal. Y entonces dijimos, vamos a buscar. Este, en San Google eh, animal de poder ganso y a ver y qué significa y qué hay de identificación en mi vida con ese animal y qué es lo que yo estoy cursando, viviendo experimentando en este momento de mi vida para que se haya cruzado esto y entonces yo tomo la energía a la mejor de ese animal y en este caso Leslie por ejemplo yo tomo la energía del gato ¿qué te está hablando ese gato? entonces hay que empezar a darnos cuenta y empezar a entrar en más profundidad en nuestra vida porque hay muchos símbolos a nuestro alrededor que eh, normalmente los pasamos desapercibidos, somos eh, seres dormidos y que aún no estamos como observando lo que está sucediendo en este exterior que constantemente nos está enviando señales y que eh, no, no nos las, este, dice, nos las grita constantemente y no sé si a ti te ha pasado, pero sí, a mí sí me ha pasado, inclusive hablamos este, en las señales de Los Ángeles, 10 señales de Los Ángeles, que les vuelvo a repetir, que está ahí en el programa de, de, este, de YouTube, eh, que eh, la música trae mucho simbolismo y que si nosotros realmente deseamos verlo, o sea, te subes al auto la primera canción y lee la letra y esa es parte a lo mejor de una señal, sí de tus seres espirituales, pero hay algo en tu subconsciente que te está tratando de decir y que son advertencias, que son señales que normalmente no las queremos escuchar o no estamos abiertos, no estamos receptivos a recibir las señales del universo. Déjame leer por acá comentarios ya leí el del gato, dice yo he soñado con mi esposo fallecido bueno pues por ahí hay que observar si hay pendientes tuyos de ti hacia él porque normalmente es esa parte y ahorita voy a entrar más profundo en, los, en las señales de los sueños eh, dice Norma García dice he soñado con mi papá que lo abracé y le dije eh, que nos dejó y me puse a llorar, eh, dice buen día a mí me pasó algo muy similar eh, la pecera de mi casa se estrelló y se salió salió el agua, eh, días después falleció mi esposo. Dice, si esas señales del subconsciente ya fueron eh, pasado ya fueron pasado, dice y si fueron sanadas, gracias bella bendiciones, eh, dice Fave Chayle, dice, saludos para todos dice Beatriz, dice a mí dice mis hijos y nietecitos constantemente nos rodean mariposas y colibrís. ay qué padre, bueno pues ahí está el símbolo de la transformación, del cambio, de la información eh, que te está trayendo tu subconsciente y por favor recuerda regalarme corazones, dejarme stickers con corazones y si estás en YouTube, déjame en los los comentarios corazones también para saber que estás eh, participando en este programa que eres parte de la comunidad almas en conciencia y gracias gracias gracias este por eh, estar siempre al pendiente de esto bueno vamos ahora con la parte eh, ya hablamos de, de las señales de las situaciones vamos primero este con la situación de algo roto eh, se rompe, como lo que acaban de comentar, peceras, cristales, vasos, platos, este, cuarzos, pulseras, eh, un collarcito significativo. Eh, hay que ver la interpretación. Se rompe algo. Simbólicamente podríamos decir que algo está por terminar. Algo que a lo mejor energéticamente estabas cargando se está transformando. Algo que vivías una situación complicada en tu vida, simbólicamente está terminando, se está transmutando, la situación acaba de terminar, entonces es como romper ese ciclo de lo que estabas eh, viviendo, ahora por ejemplo, yo les digo siempre, ok, se rompe el, el cristal de la vela, sí, se está terminando la situación por lo que tú estabas pidiendo. Si tú pediste algo y prendiste esa vela en específico, que también siempre mi consejo es nunca prendas una vela sin un propósito. Siempre tu vela debe de tener una energía de propósito para eh, que la puedas trabajar. Entonces, eh, es importante que hagas conciencia de que esto es parte de, de ese simbolismo que se está mostrando ahí, entonces eh, inclusive hasta por ejemplo ok se me rompe este, mi collar y que bueno este es un mala pero bueno se rompe el collar y vamos a ver cómo andabas a lo mejor la relación con esa persona y que el día de hoy se rompe, qué se está rompiendo ¿Se está transformando en la relación? ¿Se están transformando ustedes en la relación? ¿O es que a lo mejor es un cierre de ciclo? Eso todo, solamente tú lo vas a saber. Solamente tú lo vas a saber. ¿Se pierde algo que te regalaron, que era muy importante, muy simbólico? Algo por ahí te están queriendo decir que ya se está cambiando, se está transformando esa, esa situación. Entonces hay que aprender a ser muy observadores de lo que nos está pasando porque sí hay algo detrás. Por ejemplo, esa parte eh, que nosotros venimos trabajando y de pronto se nos pierde la bolsa, la cartera, nos la roban y que yo me pongo en este cambio de mi subconsciente y digo, a ver, yo estaba trabajando con venir eh, soltando eh, creencias, venir soltando a lo mejor la parte eh, en cuestión económica que yo estaba soltando creencias y entonces es muy simbólico y es una señal de que estoy trabajando en mi subconsciente cuando se pierde la cartera porque hay algo en cuestión económica, en cuestión de prosperidad, en cuestión de abundancia que se está transformando y que me están diciendo te estás moviendo del lugar en desde dónde te conectabas con tu abundancia, con tu prosperidad. No es coincidencia ni tampoco error que te encuentres con personas que a tu alrededor te estén hablando de que no tienen, de que no hay, de que es difícil, que es complicado, que es carente y que actúan con carencia en su casa y que sus palabras también están llenas de emociones y sentimientos. Sus palabras están llenas de emociones y sentimientos. Carentes. Y no es una coincidencia que te los topes, que platiques con ellos, porque seguramente algo a ti en, en ti está ahí moviéndose y que te están picando botones para que saques ese miedo que está ahí inconsciente. Uh -huh. Que se pierda la cartera, que se pierda algo simbólico que era económicamente importante para ti. No es de gratis. Y recuerda también, por ejemplo, lo, el auto es una extensión de ti. ¿Qué te está queriendo decir el auto cuando se descompone? cuando se le poncha una llanta? O sea, hay algo en cuestión de movimiento que nos está dando. Hay algo en cuestión de eh, querer avanzar que nos está dando. Entonces por ahí hay que ser más consciente y entrar más en esta eh, conexión de qué es ese simbolismo del que se me está hablando y que me está diciendo mi subconsciente al materializar ciertas situaciones implicaciones. Todo es una señal, todo. Y por acá, gracias hermosas y bellas por sus corazones, gracias. Eh, y voy a ver por acá, déjenme ver. Eh, dice, ¿qué significa soñar con familiares? Oh, ok, ahorita, ahorita vamos para allá. Vamos en la parte de las, de las carteras y, y de perder cosas y de que las cosas se mueven. Este, perder papeles importantes, eh, perder pasaporte, perder el INE, es, bueno que es la identificación mexicana, por si no estás en el país. Eh, perder esa, esa identificación tiene un verdadero simbolismo. Es... Esa parte de decir, ok, se pierde esto, entonces estoy perdiendo mi identidad como persona. Tal vez estoy transformando nuevas ideas, tal vez estoy tomando nuevas creencias o a qué me estoy resistiendo en querer volver a transformarme, en cambiar ideas, en querer eh, realmente hacerlo. ¿Cuál es esa resistencia de mi interior que dice, o sea, si no te das cuenta de que tienes que hacer ese cambio, entonces vamos a mover algo que te haga eh, transformar eso y entonces perdemos el pasaporte, perdemos el INE y perdemos nuestra identificación. Y entonces ahí hay ese poder de hacernos ver, de movernos, ahí hay esa información para nosotros. Entonces también, por ejemplo, situaciones o electrodomésticos en nuestra casa que también llegan a eh, descomponerse, romperse, quemarse, este... Hay un simbolismo detrás, hay información de tu subconsciente gritándote para que pongas atención en lo que estás haciendo y bueno pues entonces al romperse perderse ya sabemos que por ahí hay bloqueos, transformaciones o resistencias de nuestro ser para poderlo hacer eh, y depende mucho de la situación, la implicación eh, y el entorno de vida que estás llevando, entonces hay que eso solamente tú lo sabes y eso hay, es tener que trabajarlo y hacerlo consciente después tenemos esta parte eh, que hablamos sobre los sueños en los sueños hay diferentes grados y niveles de sueños. Hay sueños que son situaciones que yo no resolví en mi día, que mi cerebro se queda estresado, se queda bloqueado y que requiere poder hacer esa transformación. Entonces, al poder hacer esa transformación, lo que hace mi cerebro es tratar de buscar eh, una solución y entonces, ¿cómo va a poder estar en paz mi cerebro? Entonces, requiere darle salida. Entonces tú observa este, si tal vez en ese momento estás tratando de darle salida a esas emociones que fueron del día, que ha sido un estrés continuo y que bueno, pues te ha llevado a que tengas ese tipo de sueños para que dentro de tu sueño puedas solucionarlo y tu mente tenga paz. Esa es la parte consciente. La parte del subconsciente sería... Eh, que hay un nivel de un sueño en donde tú entras en esa profundidad y haces conexión con todo tu entorno y haces conexión con los miedos, haces conexión eh, con situaciones a lo mejor de un pasado que no se han resuelto y que se están trayendo en ese momento también para poder depurar y para poderle dar solución. Y que tal vez tu subconsciente te las está mandando y te las envía en ese sueño de impacto para que tú, cuando despiertes, seas consciente de que hay algo que trabajar, un duelo eh, no terminado, no cerrado, este, un pendiente a lo mejor como lo que habían estado aquí, este... Eh, tratando de, de, bueno aquí más bien compartiendo, perdón, compartiendo eh, aquí en el programa que también tiene que ver con esas situaciones pendientes eh, con mis seres queridos que no me puedes pedir, que no le puedes decir, que, que tengo dudas de algo que a lo mejor dejo pendiente eh, es todo eso que todavía ahí en nuestro subconsciente está este, tratando de manifestarse y tratando de hablarnos y como les digo, o sea, el, el subconsciente no habla, grita a través de Simbolismos, Es muy simbólico. No te va a dar las palabras textuales, te va siempre a mandar señales. Eh, y por acá, a ver, déjenme ver, eh, dice... Eh, dice, oh, wow, interesante, yo siempre que eh, estreno aretes o eh, accesorios, eh, pulseras se me rompen, o sea que ni al caso a estrenar. <risa> bueno, pues ahí está, Gabrenda, ¿qué te estás negando en la vida? O sea, ¿qué crees que no te mereces en la vida para eh, que todo se rompa en ese sentido? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay con tu onda de, de recibir, de merecer? Ahí habría que trabajar. Con, con esa energía, porque tal cual tus palabras es de ni al caso de estrenar, entonces ahí ha, habría que, que recibe, eh, revisar y trabajar con esa eh, parte inconsciente que se está diciendo. Dice, ok, Michelle Nieco dice, ¿por qué siempre pierdo las llaves? Bueno, el perder las llaves es, ¿qué es lo que yo resisto de poder entrar en ese lugar que a lo mejor me está este, molestando y que a lo mejor requiero como eh, olvidar, alejarme y que la única manera que mi subconsciente tiene de que yo le ponga atención es de no he trabajado con las personas que viven en esa casa y pierdo las llaves, entonces por ahí hay eh, ese, esa señal de que hay algo que tienes que trabajar y que tienes que aprender a comunicarte de una manera más efectiva, puede ser ese camino, ¿qué es lo que hay que saber mucho el contexto en el momento y en el tiempo que se perdió? ¿Qué estabas pensando? Una hora, 15 minutos, un día antes, dos días antes, ¿qué vienes viviendo? Porque es, son esas señales que, que, que vienen así como pequeñas vocecitas calladas que van pasando y que van pasando esas señales y que no queremos ponerle tanta atención, tanto foco, pero hasta que se presenta ese corte ese movimiento, ese golpe que la vida te hace girar para que puedas ver las cosas desde otro punto, desde otra forma, desde otra óptica. Eh, solamente así podemos hacerle caso al subconsciente que nos está gritando. Y déjenme ver por acá, eh, dice Omar Cifuentes, dice, a mí me ha pasado que se quebraron casi todos mis vasos de vidrio mientras los lavaba, solo eh, me queda uno de doce. Wow. ¿Cuántos cambios y transformaciones, Omar, has estado viviendo a lo largo de esos 12, este, 11 vasos? y qué es lo que estabas sintiendo cuál es la emoción que hay detrás de, de esto que se había quedado pendiente en tu ser y que ahí está tratando de hablarte eh, gracias por el envío de estrellas, gracias de verdad esto de las estrellas, conforme voy creo que es rompiendo el récord de cierto número de estrellas se van a liberar, así que tú sigue enviando estrellas, yo no pierdo la fe en que eh, en algún punto esto se va a abrir como lluvia de bendiciones y gracias y por favor Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, Margarita Mercado, Margarita Mercado, este en el canal de YouTube, en Facebook e Instagram me puedes seguir así, igual en Twitter, ahí estoy eh, en ahí puedes eh, igual eh, ponerme en la arroba o etiquetarme eh, para saber que estás al pendiente de los programas y en todos los programas me puedes siempre dejar corazones y saber que estás conectada conmigo. Eh, y dice Lorena del Ángel, dice, apenas soñé que un joven muerto y se escuchaba un ruido y le preguntaba si era él y, y si sí, era uno o dos ruidos, eh, pero cuando se presentaba su nombre este, escuché en mi oreja izquierda que alguien me hablaba mi esposo me despertó y me dijo calma solo estás durmiendo bueno pues esas ya son señales más espirituales, eso ya es eh, otro tipo de señales eh, el día de hoy nos estamos enfocando a las del subconsciente, pero bueno también por ahí hay esos miedos a atravesar y entonces eh, Lorena es esa parte también tal vez de tus dones y talentos, Este, que tanto miedo tienes para poderlos eh, contactar eh, porque todo todo está conectado, todo está conectado. Eh, Crisanta Moreno dice, ¿por qué? Dice, yo ahora sueño, eh, es de noche y me acuerdo del sueño, pero estoy muy agotada, estoy haciendo meditación profunda. Bueno, pues ahí este, sería cuestión de que tú estés eh, más consciente de qué es a lo que te estás resistiendo, Crisanta. Eh, dice, mi hijo... Eh, eso es recurrente, este, mi sueño, ok, me, mi sueño recurrente es un hospital y está muy preocupado. Bueno, pues ahí, ahí hay que, esos miedos, hay que, hay que aprender a interpretar esos miedos que nos está tratando de decir el subconsciente a través de nuestros sueños. Eh, y acá, gracias, gracias, gracias eh, por estar ahí. Por favor, sigan enviando corazones y sigan enviando stickers de corazones. Gracias a todos los que lo están haciendo. Y bueno ya tenemos todas estas eh, partes de, de, de lo que nosotros vamos eh, viendo, viviendo, que ya sabemos que todo es eh, una señal y que nuestro subconsciente es bien eh, simbólico. Una vez que yo identifico qué es lo que me está tratando de decir mi subconsciente, porque es ese miedo, esa resistencia a poder enfrentar la situación de una manera eh, ya frontal que es en nuestra 3D. Yo identifico que esa persona no llegó al azar en mi vida, que esa amistad, esa situación, ese robo, esa traición, esa humillación, esa injustificación, ese abandono no llegó eh, de manera aleatoria en mi vida, no es porque me haya sacado el boleto en la tómbola y que ya me llegó, es hazlo consciente Hazte responsable de la parte que te toca. Obviamente que esa persona tiene su grado de implicación en la situación. Sin embargo, sí hay que hacernos ver desde dónde yo me estaba conectando y qué es lo que yo tengo que atravesar para poder hacer esa transformación y poder hacer ese cambio y que la situación no me vuelva a sobrepasar que no me vuelva a eh, llevar a estos eh, estados de sufrimiento, de ignorancia también, eh, porque precisamente no éramos tan conscientes de nuestro eh, alrededor que nos está tratando de hablar, inclusive hasta esas partes en donde nos caemos, nos lastimamos el dedo chiquito, nos pegamos en el dedo del pie y con la orilla de la cama... Habla de muchos enojos eh, que no, no se han dicho o pasamos este, alguna molestia en específico y de pronto, pum, llega ese golpe. este Ese miedo tan profundo, eh, a lo mejor a eh, chocar y sufres un impacto este, en el auto. Entonces nos está hablando mucho de nuestros miedos y entonces hay que aprenderlos a identificar y mientras más consciente seas de tu propio conocimiento, de tu propio autoconocimiento, de que sepas que eso que está pasando simbólicamente y que se te está pasando la información es para que sea atendido por ti, no es para que vayas y eh, recrimines al otro, no es para que lo culpes, no es para que lo hagas responsable, sino que tú hagas consciente eh, que formamos parte de una conciencia cósmica y que esa conciencia cósmica nos está pidiendo que nosotros soltemos esos miedos más profundos a ser yo. Esos miedos más profundos a hablar con mi propia verdad. Esos miedos más profundos a a mostrar quién realmente soy no a través del miedo no a través del dolor no a través del sufrimiento sino esa esencia bulla, este pura y bella que somos porque dejamos atrás los miedos y cuando dejamos atrás los miedos cada vez somos más nosotros mismos cada vez Desempolvamos esas capas de nuestra conciencia que nos ayudan a ser nosotros mismos, a ser una conciencia y a mostrar esa creatividad que había estado escondida en nuestro ser. Porque nuestro subconsciente nos, entre comillas, hablamos de ese saboteador que decimos es que nos sabotea, es que este, no avanzamos y de pronto a lo mejor ese proyecto que yo estaba caminando y demás, pum, se cae. Y ese autosabotaje es tu subconsciente de, hablándote de algo, de una huella, tal vez de la infancia, de algún miedo muy profundo que no habías querido ver. Y que la vida te está poniendo ese freno y tu mismo subconsciente te está poniendo ese freno para que puedas trabajarlo, para que puedas transformarlo, para que hagas de, de esa situación algo productivo, algo proactivo en tu vida. Entonces las señales de nuestro subconsciente nos están hablando de situaciones pendientes a trabajar de nosotros mismos y que mientras más conscientes las hagamos, mejor vamos a poder vivir nuestra vida y ya no las vamos a vivir de uy qué miedo haber soñado con fulanito, ay qué miedo haber soñado con esto, ay qué miedo este que se haya roto eh, el vaso, el plato, la vela, el reloj, este, el collar, no. Ya es desde la responsabilidad de hacerme consciente que ese, esa señal me está hablando de algo que requiero ponerle atención en ese momento. Y... Que bueno, en este, eh, para este programa, les quise dedicar de, desde esa forma que ustedes pudieran hacerse bien conscientes de las situaciones que, que no se han querido ver y que nos hemos resistido. Eh, tal vez, como les decía, porque hay, este no hay seres malos, porque se habla mucho de la maldad y esto, pero. En realidad es mucha ignorancia. Existe tanta ignorancia en nuestro ser que como dicen, si realmente nosotros fuéramos conscientes de todo y de todos, no estaríamos lastimando a la otra persona, no estaríamos diciéndole lo que le decimos, no estaríamos actuando como actuamos, aún existe eh, esa ignorancia en nuestro ser y que todos venimos a trabajarla en cierto grado, de cierta forma eh, y empezar a hacer esas transformaciones y eh, que todos esos simbolismos de los cuales nos está hablando nuestro subconsciente nos van a ayudar a nuestro despertar de conciencia, nos van a ayudar a que seamos cada vez más conectados con nuestro interior porque esto del subconsciente nos ayuda a conectar, a poder transformar porque ya estamos desde esta parte 3D que, que lo que nos llega y lo sentimos como un ataque y nos tenemos que defender y nos sentimos vulnerables y entonces tenemos que actuar desde la ira, desde el enojo, desde la rabia. Eh, para podernos defender y nos olvidamos de esas señales, de esos espejos, de esas situaciones que nos están llevando a esa conciencia, que nos están llevando a ese despertar espiritual que tanto deseamos y esperamos, pero no es de que te va a llegar eh, la paz a través de esa persona, a través de ese amor, a través de ese dinero, a través de tener la salud, la paz se crea desde tu interior y las señales de tu subconsciente te ayudan, sí que te ayudan a que tú puedas cada vez ir integrando todas esas partes oscuritas que guardamos en una cajita que les digo, la caja de Pandora, que no queremos abrir y no queremos ver porque, eh, uy, qué miedo, ¿no? Eh, gracias a, a los que por acá eh se van eh, integrando y este, por favor, sígueme mandando sus señales y acá vamos a ver qué, qué hay de interpretación en, en todo esto. Por acá nos están compartiendo una señal. Dice, dice, yo en años pasados cuando llegaba a mi casa sentía un olor a rosas y ya no entendía, este, ya no tenía plantas de rosas. Bueno, esas son señales eh, espirituales y son señales de ángeles o eh, seres ascendidos. Por lo regular es muy femenino cuando son ah, aromas a rosas, a flores, es eh, señales de, de ángeles de presencia de ángeles este, en tu casa, de, de vírgenes eh, la, la, el olor a rosas es, es muy eh, simbólico en esa parte, pero bueno también habla de momentos y etapas en tu vida que estás viviendo que, que tendría que ver en esa parte subconsciente eh, de a qué es lo que te estabas apegando en ese momento para que eh, esto surja y que es esa parte de, de ir por un buen por un buen camino y es una señal también o sea no necesariamente también tiene que ser algo tan trágico eh, para que esas señales se estén mostrando inclusive hasta que estés escuchando este programa es una señal de que hay algo para ti y que es esa parte de poder eh, despertar aprender y, y saber aún más eh, de lo que se viene viviendo déjenme checar algo por acá que quería ver, déjenme ver por aquí, a ver, ok, creo que no aparece. Bueno, quería checar la hora, pero aquí no me aparece. Y seguimos por aquí. Déjenme ver qué más me hace falta de decirles de todo esto. Eh, Recuerden que todas estas verdades que nos contamos no son verdades en realidad nada más es una interpretación de nuestro ser en ese momento y que una o estamos siendo realistas o tal vez nos estamos compadeciendo de nosotros mismos pero eso no es necesario que se lo digas a nadie más, sé tú consciente de qué es esa verdad que te estás contando, que crees y la adaptas, porque muchas veces nuestro consciente trata de adaptar lo que nuestro subconsciente nos está diciendo y lo justificamos y, y le ponemos este, así como de, ay, es que lo minimizamos muchas veces, así como que, ay, ya no pasa nada con ese sueño. No, no, no, no le hagas caso, no le pongas tanta atención. Y realmente algo se está manifestando en ese sueño. Y realmente eh, esa parte de esa señal se está manifestando. Y muchas veces tratamos como de minimizar lo que vamos sintiendo y no tratamos como de, de ponerle tanta atención. Y, y es, eso, es eso que, que nosotros eh, tenemos que darle ese sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Y que no es nada más de vivirlo de manera aleatoria. O sea, sí hay significados de fondo. Y por acá dice... Dice, yo eh, tiene mucho que las conexiones de hace un mes eh, ver los 11, 11, 22, 22. Bueno, esas son señales igual espirituales eh, que se están mandando y que son las señales eh, de ángeles, maestros ascendidos. Y eso eh, lo hablo en un programa que dediqué especial, Señales de Ángeles, en el canal de YouTube, lo vas a poder encontrar, Margarita Mercado, ahí está ese de Señales de Ángeles. Y recordemos que esas señales... Pueden ser nuestras maestras de vida, las podemos tomar como esto y no desde la parte eh, que ahora se maneja de que ay si este fue un maestro, acéptalo, perdónalo, sino de hazte ver, toma responsabilidad de lo que tú estabas eligiendo en ese momento para poder caer en esa situación, para poder estar conectada con esa persona y desde ahí empieza a sanarlo primero en ti y pon límites. Es bien importante eso porque parte de amarse es aprender a cuidarse, a tener un autocuidado de lo que estás viviendo y eso implica poner límites con quien sea. Sea pareja, familia, hijos, hay que aprender a cuidarse y que si esta señal te está llegando de eh, personas que te rechazan, te abandonan, te humillan, te traicionan. Hay que hacérselo ver, o sea, no es aleatorio que te estén pasando esas situaciones y que tú estés viviéndolas. Hay que aprender y hay que aprender a tener ese autocuidado, porque para eso también son esas señales. Te están hablando de cuídate, ámate, date cuenta que ahí hay algo, amica. <ríe> y... Eh, ¿Qué más por acá? Eh, es importante hacer una pausa cuando estas señales están llegando. la revisar. No es aleatoria, de verdad, no es aleatoria que esté llegando esto. Escucha tus miedos escúchalos, porque si no hay esa forma de aprender a escuchar nuestros miedos, todo se va a seguir repitiendo y va a ser una misma película con diferentes actores y diferentes escenarios pero vas a repetir lo mismo, vas a atraer esas personas que te van a lastimar porque no has puesto atención en tus señales de subconsciente eh, aprende eh, a saber que, que todo esto eh, todas estas señales están eh, Dándote ese cuidado, no es ese de, de qué miedo y peligro, peligro no, no es una advertencia de esa sino es un cuidado, es un amor, es esa parte consciente del universo que te está diciendo, oye, pon atención en esto. Tu vida no va bien, tu vida puede tener una mejor interpretación, algo más bonito y ahí está tratando de hablarte, tratando de enviarte esas señales. Y que no es que el mundo venga a atacarte, sino es que ahí está ese subconsciente y ese miedo hablándote de ti. Eso habla más de ti que las otras cosas que pudieran estarte pasando. Y por acá, déjeme leer, dice, gracias, la verdad, desde que sigo tus programas entiendo muchas cosas que me pasan y o oh, este, gracias. Qué bueno, Lorena, me da mucho gusto eh, que eso esté pasando contigo porque precisamente son esas señales del universo en donde de pronto eh, por miedo, por control, por apego, eh, por querer ser, por querer pretender algo que no somos, eh, nos ponemos en esas situaciones y finalmente son señales y caemos en ese sufrimiento, en ese dolor, nos dejamos llevar y decimos ¿para qué eh, me deje engañar? ¿para qué me deje mentir? O sea, si yo ahí sabía y personalmente somos eh, esta conciencia que que nos está eh, queriendo avisar, advertir y que muchas veces no la queremos eh, poner, no, no prendemos nuestra antenita, nuestra señal y no captamos, no somos receptivos en ciertos momentos y ciertas etapas de nuestra vida porque así lo elegimos, así elegimos eh, vivir a través de esta situación y porque no lo queremos ver? Y no está mal también porque también caemos en ese sufrimiento de decir qué tonta, qué mal, nos empezamos a autodescalificar y empezamos a decirnos tantas cosas por decir, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no me escuché antes? Y no se trata tampoco de eso, se trata de amarte, se trata de que tu subconsciente sí te estaba hablando, pero tal vez en ese momento no estabas abierta, abierto, receptivo para poderlo escuchar y es válido también el vivirnos de esa forma. Y, eh, y bueno, el día de hoy ya te estás dando cuenta, el día de hoy ya estás siendo cada vez más receptivo, más abierta, más abierto. Y entonces desde ahí, entonces ya puedes hacer ese cambio, no desde tu pasado, porque entonces vivirías desde el sufrimiento y no desde el futuro de voy a, a vivir de que ya no me vuelvo a pasar y que esta señal que me envió mi subconsciente, entonces ya este, la orienta hacia otra forma. Entonces vivirías... Eh, rechazando las vivencias y vivirías eh, resistiéndote a poder vivir algo que finalmente en tu resistencia de quererlo vivir caes en más sufrimiento. Entonces es, es... Vivir en tu tiempo presente, habitarte en este momento, en el aquí, en el ahora, y saber que existen las señales y que sí te están hablando de algo, pero tampoco vivirlo desde el sufrimiento. Déjenme ver por acá si me están compartiendo eh, alguna experiencia. No, todavía no. Gracias. Y bueno, eh, ahora sí, vamos por terminado este programa. Gracias, gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Te recuerdo, próximo martes. Próximo martes iniciamos curso de milagros y de este tipo de cosas hablamos en el curso, de este tipo de cosas hablamos en el curso de milagros, eh, señales de nuestro subconsciente, eh, de nuestro ego, de todo lo que estamos viviendo y son seis meses de preparación, de transformación, de conciencia eh, que se llevan seis meses de toda esta conciencia que nosotros estamos llevando. Así que eh, si tú quieres participar en este curso, envíame WhatsApp. Ya en los comentarios están dejando mis datos y... Para los que me ven en YouTube, también en la cajita de descripción vienen mis datos, ahí los puedes copiar y puedes conectarte conmigo. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Nos estamos viendo el miércoles a las 7 de la noche en Angelología con Maggie. Angelología con Maggie en el grupo de Facebook eh, para meditación a las 7. Y el martes de mensajes de oráculo y tarot aquí en Almas en Conciencia eh, para verlo en vivo. Recuerda aquí en eh, Facebook Live. Eh, gracias a todos. Eh, nos estamos viendo. Este, les envío mucho amor y bendiciones. Que se la pasen excelente eh, hoy y siempre. Y como siempre, mi deseo es que un ángel los lleve bajo sus alas. Los cuida, los bendiga, los proteja. Los llene de amor incondicional. Que eh, sientan y vivan con su vida, en su vida como un milagro. Y... Que su hogar esté plagado, lleno de ángeles, que los llenen de bendición, paz, armonía, abundancia eh, y que todo su hogar, cualquier persona que lo pise, se llene de paz y armonía. Gracias a todos y nos estamos viendo el miércoles mañana en Meditación a las 7. Bye, bye, bendiciones.